buscando un nuevo amor, que me haga olvidar todo lo que pasó, entre tú y yo, soledad, ya no puede haber nada más, nada que me haga sentir, tus manos fríen la oscuridad, Gracias. ¡Gracias!